Bueno, tengo este pequeño proyectito eh, que es una aplicación eh, una aplicación muy muy sencillita que usa dos cosas, una de ellas es, a ver si podemos abrir ahí está eh, vamos a una de ellas es Parcel, ¿vale? ¿qué es Parcel? Bueno, veréis en esta aplicación yo tengo un archivo index.html y en este archivo index.html eh, simplemente tengo un div con un ID que se llama root, y tengo vinculado un script app.js. Vale, parcel es un bundler, ¿vale? que lo que hace es, tú le dices, oye, en un script de dev, le dices parcel index.html, y él lee este index.html y coge el archivo JavaScript, veréis que este archivo JavaScript es este archivo app.js, que tiene varios imports, de manera que pum, lo empaqueta todo y genera una cosita tal que así el index.html y el archivo js que tiene todo, todo, todo. Entonces, Parcel para desarrollar va muy bien porque permite directamente montar una aplicación de frontend simplemente creando un archivo index.html y un archivo app.js. Lo bueno es que podemos usar imports de S6 eh, como usamos básicamente en los proyectos React eh, más modernos. Eh, o, o podemos usar require también. De manera que al final... Este bundler me facilita mucho a la hora de desarrollar. Yo lo uso mucho para hacer ejemplos cortos porque digamos que nos quita todo el problema de hacer un scaffolding de un proyecto, es decir, que si montar webpack, que si poner next, eh, que si server-side rendering, que esto, todo esto me lo quito de encima, lo delego en parcel y el proyecto es muy sencillo. Veréis que en el archivo index.html, como he dicho, tenemos un div con un id root y luego cargamos un script app.js, que es este script de aquí. Aquí importamos react y react-dom y básicamente hacemos un react-dom renderiza app with store, que es este componente de aquí. Esto es un componente funcional, ¿eh? porque es una función que devuelve un árbol de jerarquía de componentes. Que, oye, renderiza este componente de aplicación en el div, bueno, en el elemento con el id root. Es decir, que toda esta jerarquía de componentes se va a pintar aquí. Entonces, para arrancar este proyecto y arrancar un servidor que sirva este index.html con todo esto compilado, ¿eh? ya veréis que para instalar algún paquete React o React eh, Redux, lo único que tenéis que hacer es npm install React, npm install React DOM. De hecho, aquí os he dejado las dependencias escritas del proyecto. Y lo que vamos a hacer es un yarn install vale yo uso yarn pero porque a mí me gusta más pero podéis usar npm sin ningún problema ¿eh? entonces este código os lo voy a subir eh, a, al repositorio de github de core vale os lo pondré en el enlace en youtube y en eh, Meetup también vale para que podáis descargarlo y ver el ejemplo vosotros entonces el único que tenéis que hacer es descargarlo y hacer un yarn install para instalar las dependencias y después, yarn run dev para correr el script de dev, que es este script de aquí, que lo único que hace es correr parcel index.html en la misma carpeta que es este index.html. Vale, entonces, todo listo para empezar. A ver, si tenéis alguna pregunta o no queda claro algún concepto como lo del store, es normal. vale Pero eh, vamos a verlo todo eh, de un tirón con código, ¿vale? si queréis desmutearos y preguntar preguntaré. ¿eh? yo voy a mirar a ver si se ha metido alguien más en zoom que no lo estoy viendo, a ver eh... vale bueno, nueve personas no está mal Mark, sí, cuéntame ¿El Redux viene a sustituir el use context o se, o se compagina a ver, la realidad es que eh, use context es un hook que funciona muy bien lo que pasa es que eh, tiene menos cosas de las que trae Redux por defecto, ¿vale? Uh -huh. la exper con experiencia te diré que se compaginan y se compaginan muy bien. De hecho, use Context para algunos detalles está muy bien, pero en use Context no tienes la capacidad de hacer una cosa que veremos al final de la charla que se llaman acciones asíncronas, que sí que puedes hacértelo directamente con Redux, ¿Vale? Además, ¿qué pasa? Que cuando usas eh, React, el hook use context con un contexto en React, lo que tiendes normalmente es a crear muchos contextos. Un contexto para el usuario, un contexto para el tema visual y al final todo eso eh, hace que tu aplicación eh, esté muy segmentada. Entonces, si tienes un buen control sobre eso, no hay ningún problema, pero si no, es mejor usar Redux que en Redux hay una cosa que es que solo hay o hay un concepto que realmente puedes seguir o no, eso depende un poco pero el concepto principal es que hay una única store y en ese store está todo ¿vale? eso tiene cosas buenas y cosas malas, usar solo eh, el hook context de React, ¿está bien? a veces sí a veces no, cuando la aplicación se complica un poco es mejor desarrollar todo en Redux toda la lógica en Redux y directamente al final, los componentes simplemente llaman a una acción de Redux y leen de Redux y ya está. ¿Vale? vale. Y como que separas la capa lógica de la capa de presentación que serían los componentes. Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces, nada. Eh, dev y corremos este ejemplito. Eh, Jan, ah, Jan a ver si arranca. Vale, parcel index.html. Aquí eh, todo preparado. Localhost 1, 2, 3, 4. A ver que, si lo podemos ver aquí. Ahí está. Vale. Bueno, os voy a explicar este ejemplo. Este es el ejemplo de Alberto Contador. vale. Es un contador. Y entonces, eh, este ejemplo ya lo he hecho muchas veces, pero los que me conocéis igual lo habéis hasta visto alguna vez. Vale. Os explico cómo está montado esta aplicación. Aquí, como podéis ver, cuando hago clic en Date una vuelta, Alberto... Este contador y los otros tres, bueno y los otros dos, funciona este, este ejemplo de Alberto Contador. Bien, partimos en el app.js y en el app.js tenemos que poner una cosa que se llama un provider. El provider viene de la librería React Redux. Redux de por sí no es necesario usarlo con React. Redux lo podéis usar en cualquier otro entorno. Lo que pasa es que para usarlo con React hay que usar la librería React Redux que hace de conexión entre los componentes de React y eh, el store de Redux. Básicamente, lo podríais utilizar en Vue o lo podríais utilizar en Angular. vale. Eh, podéis hacer varias cosas. Pero bueno, si me preguntáis, yo experiencia con Redux solo la tengo en React. ¿eh? Entonces, el provider lo que hace es coge tu componente aplicación, es decir, esto va a ser la raíz de la aplicación, el componente más alto, va a ser este provider. Y de este provider cuelga un hijo, que es el app. El app es simplemente un div que tiene tres componentes Alberto. Los tres componentes Alberto son estos tres componentes que veis aquí. Vale, entonces, este provider provee de un store, que básicamente es un objeto normal y corriente, un objeto, a todos los componentes que estén por debajo. Estos componentes de aquí, solo por el hecho de estar montados dentro de un provider, se pueden conectar al store y recibir información del store. Vamos a ver cómo funciona el provider. Al provider le decimos provider store, igual un store. Y si os fijáis, el store lo tengo aquí creado en una carpeta que se llama Redux store. Entonces, dentro de Redux store, aquí ya usamos directamente la librería Redux. Ya hacemos, importamos create store de Redux y... Llamamos aquí a create store. Y en create store tenemos que pasarle solo una cosa, lo segundo que tengo aquí puesto es para hacer un para para debugar, ¿vale? Redux, pero ahora veremos esta segunda parte, vamos a quedarnos con el primero. Entonces, para para crear el store de Redux hay que crear una cosa que se llama un reducer. Vale, un reducer es lo siguiente inicialmente cuando se monta en la aplicación en lo que sería el antiguo component deep mount o, o lo que sería el use effect con dos corchetes vacíos es decir cuando se monta el componente en el árbol de componentes y se monta en, y se ve en el dom el create store llama a el reducer el reducer no es más que una función que no tiene nada vale lo único que hace es el reducer recibe un state el state es el valor actual del estado de la aplicación que al inicio veréis que va a ser un objeto vale que tiene una propiedad vueltas a cero por tanto cuando se crea la aplicación aquí podéis ver este console log voy a poner aquí un console log eh, reducer call vale y aquí podéis ver reducer call. Entonces, yo nada más refresco, ¡pum!, sale reducer call. Y aquí podéis ver eh, dos cositas. La primera cosita que podéis ver es una cosa que pone type arroba arroba redux init y luego otro objeto que es vueltas cero. Entonces, el action vale que estáis viendo aquí es este objeto de aquí. Y el state es este objeto de aquí. Este objeto de aquí, si os fijáis, es igual a initial state. ¿Por qué? Porque state, la primera vez que se carga de la aplicación, el estado de la aplicación no existe. Entonces, como no existe, state vale undefined. Y ya sabéis que si una variable es undefined, cuando llamas a una función, se le asigna el valor por defecto en este caso que le hemos puesto aquí. Si tenéis alguna duda, insisto, eh, parar que no tengo ningún problema en... en en, en volver a explicar o en detallar algo o en poner algún console log. Entonces, cuando yo cargo la aplicación en el DOM, es decir, la aplicación de React, hago un refresh, sale este console log y, se, y Redux lanza una cosa que se llama una acción. Ahora veréis luego lo que es una acción. Y todas las acciones son para modificar el state, el estado. Entonces, al inicio el estado no existe. Y la acción que se manda, es una acción que es este objeto de aquí, que es una acción especial que se llama Redux init Y esta acción lo que hace es crear el primer estado de la aplicación. Y en el primer estado de la aplicación, se coge este objeto InitialState y se establece este objeto como objeto in, eh, estado inicial. vale Entonces, en este objeto veréis que si pongo vueltas 5, cuando recargo la aplicación, bueno, aquí ya lo habéis visto, pone has dado 5 vueltas. Recargo la aplicación y la aplicación empieza con un estado igual a 5. Normalmente, pues el estado inicialmente pues es cero, ¿no? O le podéis poner el estado que queráis. Vale, entonces aquí podéis ver que eh, hay un switch que pone let new state es igual a un objeto vacío y dice, vale, si action.type es increment, hace esto. Si no, new state es punto punto punto state. Es decir, new state es una copia de lo que vale state. Como en nuestra action.type, si os fijáis, esto es la acción y pone type, es arroba arroba reducción y no sé qué, lo que se está ejecutando es este esta parte del default y se pone que new state es igual a state. Por tanto, new state al final será lo mismo que initial state. ¿vale? Por tanto, la primera vez que se carga la aplicación, se lanza una acción de inicialización que hace que el estado tenga este valor. Vale. Entonces, ahora mismo lo que acabamos de hacer es que el provider, solo por el hecho de estar aquí, solo por el hecho de haberle pasado un store, es decir, hemos hecho un create store y le hemos pasado un reducer, que es esta función que recibe dos parámetros y devuelve un estado. Es decir, el provider ha hecho que se lance esa acción y de momento sabemos que tenemos una aplicación arrancada con un estado. Vale. Dentro de. Ahora verás que no lo tendré instalado por, por a ver si aquí más listo. Vale, voy a instalarla muy rápido. Veréis que hay una extensión. A ver si me acuerdo cómo se instalaban las extensiones en Chrome. Eh, aquí igual me podéis echar un cable. Listo. Usuarios, eh, ventana extensiones. Y aquí vamos a buscar eh, Redux. Vale, React Redux. Vale, Redux Extension Chrome. Redux DevTools, vale, Ay, por Dios. No lo he acertado. Ah, vale, ya perfecto. La voy a, la voy a añadir muy rápido. Y ahora veréis eh, que las Redux DevTools son muy interesantes, vale. Ya estamos aquí. A ver si las podemos cargar aquí. Redux DevTools, vale, cierro esto. Vuelvo a abrir. Redux. Ahí está. Perfecto. vale. Lo que estamos viendo aquí es, si le damos a State, estáis viendo el estado inicial de la aplicación. Entonces, la Redux Tools es muy interesante porque básicamente os permiten debugar eh, Redux directamente, desde, directamente desde, de, eh, desde el navegador. vale. Entonces, ahora mismo, el estado inicial... Lo estamos viendo aquí, estamos viendo el provider, estamos viendo la acción inicial, vueltas 0. Vale, si le ponemos, insisto, vueltas 10, al recargar la aplicación, sale que el estado, ahí está, es vueltas 10. Y todos los componentes tienen un valor de 10. Entonces, ¿cómo ha llegado este vueltas igual a 0 de aquí a estos componentes Alberto? Vamos a ver ahora estos componentes Alberto. Y estos componentes, Alberto, los tengo aquí. Componentes, Alberto, veréis que solo hay un componente. Y tenemos lo siguiente. En este componente tenemos dos partes. En la primera parte tenemos que es un componente funcional, normal y corriente, que recibe dos props. Una prop que se llama mis vueltas y otro prop que se llama dispatch. Has dado mis vueltas vueltas. Es básicamente la prop que está pintando el estado de Redux. ¿Vale? Entonces, el estado de Redux que lo tenéis aquí viene de la siguiente manera. Vale. Importamos de la librería React Redux el componente, eh, perdón, la función, una función que se llama Connect. Entonces, Connect es una función que devuelve una función para conectar componentes. Y esto parece un, raro, un poco raro, pero bueno. Entonces, este componente es simplemente un componente normal y corriente que ahora mismo está desconectado del estado global de la aplicación. Entonces, lo que hacemos es connect y pasamos una función, ¿vale? A esta función, eh, si queréis, para que quede un poco más claro, esta función me la voy a poner aquí vamos a llamarla const map state to props. La vamos a dejar aquí, ¿vale? Es una función que, si queréis, lo hago un poquito más con detalle, que simplemente coge a está bueno, es que me lo está eh, console.log map aquí vamos a poner map state to props vale, perfecto entonces, connect recibe una función que se llama map state to props map state to props es una función que recibe el estado, es decir este objeto de aquí que tiene vueltas igual a 10 y convierte state.vueltas, es decir estas vueltas de aquí en una prop del componente al cual se conecta es decir, estoy diciendo, oye, cuando tú te conectes usando esta transformación, transforma state.vueltas en un objeto que tenga una key que sea mis vueltas. De manera que cuando tú conectas con esta función y este componente, este componente es este internal counter, lo que estás haciendo es coger state vueltas y pasándolo aquí como mis vueltas. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Nada? No. Vale, no sé quién ha dicho no, pero, pero bien. Vale, cuando conectas un componente, como por ejemplo Internal Counter, eh, vienen estas props que tú pongas aquí, pero además viene una prop más que Connect te pasa a Internal Counter por defecto, que es la prop Dispatch. Vale, Dispatch es una función. De momento hemos visto cómo algún componente puede leer del estado. Luego una cosa, el estado es el mismo estado para todos los componentes. Por lo tanto, como aquí tengo si os fijáis en el app.js tres albertos, si tuviese cuatro albertos pasaría igual. Estos cuatro albertos están leyendo del mismo objeto. ¿vale? Por lo tanto, todos ven exactamente lo mismo. Una prop state. Cada uno renderiza la suya pero vienen del mismo sitio que es este vueltas 10. Vale, entonces, este dispatch de aquí, veréis que está, dispatch es una función que lo que hace es, digo, oye, cuando haga clic en este botón, llama a la función dispatch y dispatch pone date una vuelta y date una vuelta es una función que devuelve un objeto. Vamos a desgranar esto en detalle para que lo podamos ver eh, un poquito mejor y vamos a hacer aquí un dispatch y vamos a hacer un const action igual voilà. a date una vuelta y vamos a hacer aquí dispatch de eh, dispatch de action y vamos a hacer aquí un console.log dispatching action y aquí vamos a hacer un eh, Console.log de acción. Ahí está. Vale, acción. Ahí está. Vale, entonces lo que está pasando es que cuando haga clic se va a llamar a Date una vuelta. Y ahora veréis que aquí me viene un objeto que voy a imprimir. Y luego hablaremos del dispatch. Pero primero vamos a ver qué leches es este action que recibo de date una vuelta. Vale, vamos a la consola y vamos a ver que cuando digo date una vuelta, pone dispatching action. Y esta función que se llama date una vuelta, me devuelve este objeto de aquí. Este objeto es un objeto que tiene una propiedad obligatoria que se llama type, donde pongo increment, por ejemplo, y otros datos como por ejemplo how much, how much to increment, que es un 1. ¿vale? De hecho, a esta función se le llama una función generadora generadora de acciones vale, o un action generator. Entonces, esta función, si os fijáis, es una función simplemente que se llama date una vuelta, que recibe un parámetro y devuelve un objeto con type increment y in how much to increment inc. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos con Alberto es que cuando cogemos y recibimos este objeto y hacemos un dispatch, este dispatch va directamente a este reducer y entonces se recibe una acción nueva Y esta acción es la que viene de este componente. Entonces, ¿cómo podemos modificar el estado de un componente, perdón, el estado global de la aplicación? Básicamente haciendo dispatch con acciones. Lo que estáis viendo aquí es el type, la propiedad type del objeto de la acción que se ha desencadenado. Entonces, podéis ver que cuando le digo, date una vuelta. Y aquí no sé por qué no sale. Eh, está type. Ahora a darle un refresh. Vale, date una vuelta. ¡Pum! Ahí está. Vale, fijaros que cada vez que digo date una vuelta, se genera una acción nueva que se llama increment. Si hacéis clic en una acción, podéis ver el objeto del cual se ha hecho dispatch. De este objeto se ha hecho dispatch. Y aquí lo veis, lo que veis en action es la acción que hemos lanzado. Lo que veis en State es cómo ha impactado esta acción en el estado global de la aplicación. Y lo que veis en div es cómo estaba el estado antes de esta acción y cómo estaba después de esta acción. Es decir, esta acción ha hecho cambiar vueltas de 0 a 1, esta acción ha hecho cambiar vueltas de 1 a 2, esta acción ha hecho cambiar vueltas de 2 a 3. De manera que, como esta es la última acción que se ha lanzado, el estado final es 3. Es decir, ahora mismo la aplicación tiene un estado donde vueltas es igual a 3. Y como estas props están conectadas al estado, pues tienen el 3 directamente. ¿Vale? Entonces, una de las cosas guays que tienen las Chrome DevTools de Redux es que podéis volver atrás y hacer clic en play y reproducir todas las acciones pam, pam, pam, secuencialmente. Y si os fijáis, el estado refleja el valor actual, 0, 0. 1, 2, 3. Ahí podéis ver. Esto simplemente es para hacer debugging. Eh, está bastante guay porque podéis ver exactamente eh, qué se ha hecho eh, en cada acción. Vale. Entonces, aquí podéis ver que yo, en vez de hacer un dispatch y hacer esto, type es lo que sea. Y aquí, eh, value 22. Yo podría haber hecho esto directamente. Y fijaros lo que pasa, que cuando hago un date una vuelta, Alberto, es lo que sea que se lanza con value igual a 22, que es lo que he puesto aquí. Lo que pasa es que esta acción, si miráis el reducer, miro el tipo de acción y no estoy haciendo nada. ¿Sí? Es decir, no es la acción increment y. In quedo en la acción default, y la acción default lo que hace es coge el estado y lo deja tal cual estaba. En cambio, si la acción es increment, cojo el estado nuevo, será el estado antiguo más vueltas, voy a coger state vueltas más action how much to increment. Es decir, que esta acción está siendo usada aquí para decidir cómo voy a cambiar el estado. Básicamente la única manera de cambiar el estado es haciendo un dispatch de una acción al estado general de la aplicación. ¿Vale? ¿Y por qué se crean action creators? Porque es aquí donde definimos el código de las acciones que va a poder hacer mi código. De hecho, si esta si esta función en vez de darte una vuelta la llamo incrementa, incrementa. ¿Vale? Aquí me da un poco igual porque ya no tengo que tocar nada del store, el store ya está bien implementado. ¿Vale? Entonces, yo aquí tengo esta acción y lo que voy a hacer en el componente Alberto es decirle, oye, haz un dispatch de incrementa 5. Y ahora cada vez que haga un clic, aquí voy a poner incrementa, cada vez que haga clic en este botón, veréis que 5, 10, 15, 20. Y esta función le digo, oye, cuando hago clic, lanza la acción de incrementar 5 ¿vale? puedo hacerme otra acción que sea con el mismo tipo que sea resta y esta la voy a hacer eh, decrement bueno, decrece de, de y voy a poner menos dec y entonces con el mismo tipo de acción no tengo que tocar el reducer porque básicamente esto sumará un número negativo pero creo una nueva acción del mismo tipo con el valor diferente. Y entonces ahora con esta acción resta la puedo importar aquí, decir, incrementa resta y hacer otro botón que sea menos vueltas. Y menos vueltas lo que va a hacer es resta 1. Ahí está. Guardamos. Ahora aquí una vuelta menos. ¿Vale? Y aquí veréis que ahora hacer clic en una vuelta menos, pum, resta uno. Y lo que podéis ver es, le he dado a refrescar un momento para que se cargue las acciones, cuando digo date una vuelta, Alberto, se está lanzando una acción con que, se está lanzando una acción que incrementa 5. Y cuando le digo date una vuelta menos, se está lanzando una acción con how much to increment es igual a menos uno. Y aquí podéis ver todo lo que está pasando en las diferentes acciones. Y al final, en Redux, tú tienes una aplicación muy grande, llena de un montón un montón de acciones y básicamente tus componentes no tienen nada de lógica simplemente se conectan al estado global de la aplicación ¿vale? y si lo necesitan, si es un componente que va a realizar alguna acción, pues tienes la prop dispatch que te la da connect directamente para que lances acciones contra el estado general de la aplicación, que básicamente es este objeto de aquí y el reducer lo que hace es coge la acción, mira el estado y crea el nuevo estado. Eso es lo que hace el reducer. Cada vez que llega una acción, cada vez que llega una acción, cojo el estado, miro qué tengo que modificar. Aquí está la lógica de lo que tengo que modificar y lo modifico. ¿Qué tal? ¿Bien? Vale, ahora si queréis hacemos. Cinco minutos de preguntas. Venga, va, animaros un poco. Va, chicos, que habéis estado muy callados. Y eso está, no me gusta. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, ¿qué tal? Eh, eh, no, genial, genial. Una, tengo una preguntilla. En el caso de, de estamos utilizando los métodos, ¿no? Este, en, en el caso de, de hacer varias llamadas a backend, de hacer varios get, Vale. ¿En Redux creamos un storage por cada get? No, store solo hay uno. Okay. Lo que sí que puedes crear en el estado es una key por cada, valor de, por cada valor de petición que quieras hacer. Vale. Es decir, imagínate que tú quieres hacer una petición a, yo qué sé, a una API que te devuelve un JSON. ¿vale? Entonces, tú aquí puedes, de hecho, lo, podemos hacer una cosa similar, que sea export con eh, start request ¿vale? start request y aquí pones eh, un ID ¿vale? para pedir yo qué sé, un objeto por un ID y aquí podrías yo no lo tengo pero vamos a, vamos a instalar si quieres eh, ¿quién eres? Víctor ¿no? el que me ha preguntado sí, Víctor, correcto vamos a añadir eh, axios por ejemplo ¿vale? vale, Añadimos Axios, boom, pum, pum, ¿vale? Y hacemos un eh, import Axios from Axios. Vale, y me voy a coger una API que a mí me gusta mucho, que es la PokeAPI. Vale, eh, vale entonces nos vamos a hacer una petición a axios.get, eh, pokeapi.co barra v2 barra id, ¿vale? Y esto lo vamos a dejar aquí. Ahí está. ¿Vale? ¿Estamos? Sí, ¿no? Pues. Okay. Vale. Sí, sí, Esto, eh, cuando termine, eh, bueno, tiene una respuesta y aquí podemos hacer un console.log de res.data. Vale. Aquí, ahora mismo, lo que voy a hacer es lo siguiente: vamos a hacer un return de eh, type. Eh, Pokémon request, vale, eh, vamos a poner status eh, loading, sí. Ojo porque ahora veréis que esto vamos a montarlo por partes, vale. Entonces, el start request va a mandar una va a mandar una acción que va a tener este type, por tanto, en el reducer podemos hacer un case, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, case Pokémon request ¿vale? Pokémon pokemon request request y aquí vamos a decirle que oye cuando haya Pokémon request cojo y el new state sea igual a eh, el state anterior y vamos a poner una que sea eh, lo adding pokemon es eh, true vale y aquí vamos a poner el estado inicial Loading Pokémon es false. ¿vale? Vamos a dejarlo así de momento. Entonces verás que en Alberto le podemos poner aquí mmm, un P que sea si si está Loading Pokémon vale, esto lo vamos a hacer de otra manera. Si está Loading Pokémon ponga eh, loading eh, Pokémon vale, y loading Pokémon tiene que ser una prop. La voy a poner aquí y esta prop la voy a coger del de state.loading Pokémon. Vale, una cosa, si no ponéis map state to props y hacéis un return state, lo tenéis más fácil, ¿vale? O sea, yo aquí porque lo estoy haciendo un poco por el ejemplo, pero bueno, en este caso vamos a recargar la página y eh, papá no sale nada y cuando le digo bueno ahora tengo que hacer un dispatch no de esta acción de esta request y vamos a pedir eh, vamos a hacer que, al, que en Alberto haya una función que lo que, hace, que, lo que haga es eh, carga un Pokémon y este dispatch va a hacer un esta request y entonces cojo esta request y hago dispatch esta request 25, que es Pikachu vale entonces, en el momento en el que haga esta Request, carga un Pokémon, pum, se pone Loading Pokémon. ¿Estamos de acuerdo? Y se ha lanzado la petición de Axios de pokeapi.co barra v2 barra 25. ¿Sí? Aquí nos faltará poner barra Pokémon barra 25. A ver. Network. Carga un Pokémon. pum Ahí tenemos el Pokémon 25. Perfecto. Ahora lo que me pasa es que Claro, esta, esta acción, esta, este action creator es síncrono. ¿Qué quiere decir? Que básicamente esto no está devolviendo una promesa. Por ejemplo, aquí se está ejecutando una promesa y este then está haciendo este console.log. Si ponemos este return, por ejemplo, aquí tenemos un problema y es que tendremos que hacer un return y al final estamos devolviendo una promesa. Entonces, en este caso no podemos devolver una promesa. ¿Vale? Para devolver una promesa y hacer que este ejemplo funcione de manera asíncrona, que es lo que tú me preguntabas, Víctor, hay que instalar un plugin. Bueno, un plugin, una. Sí, vamos a llamarle plugin. Eh, un plugin sobre Create Store que se llama Redux Thunk. Y ahora vamos a ver lo que es Redux Thunk. No pensaba poner Redux Thunk, pero bueno, ahora ya que estamos, le damos caña. Y hacemos un yarn add Redux Thunk. Entonces, lo que me permite hacer Redux Thunk es hacer que esta función. Action Creator, pueda devolver una promesa. Y al poder devolver una promesa, básicamente el dispatch se puede producir en el momento que tú quieras. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, cuando haya terminado esta petición de Axios. Vale, vamos a hacer este dispatch y para instalar ReduxZank, lo único que hay que hacer es, aquí te dice, eh, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. vale, que puedes añadirlo al store como un middleware de de Rus, ahí está, apply middleware, ahí está, create store como segundo parámetro, apply middleware, thank. Vale, por tanto, vamos a importar thank en nuestro store. Ahí está, import thank from redux thank. Y lo que hacemos es usamos la función apply middleware de eh, thank. Y apply middleware es de redux. Vale, por tanto, lo único que tenemos que hacer es hacer, bueno, vamos a comentar esto un momento. Y vamos a hacer apply middleware aquí directamente. Y vamos a poner aquí apply middleware. ¿vale? Ahí ya lo tenemos listo. ¿vale? Vamos a ver si tengo mi ejemplo. Me sigue funcionando. No hay ningún problema. Vale, no hay ningún problema. Bien. Esto parece que se lo ha tragado bastante bien. Entonces, al importar Redux tank si os fijáis, eh, los action creators que los tiene, por ejemplo, aquí vamos a ver uno de ejemplo ahí está, los action creators pueden bueno, vamos a hacer un, un ejemplo más fácil que está más, está más arriba eh, ahí está, tú puedes tener un action creator normal que devuelve una acción o un action creator que devuelve, y ahí lo ves devuelve una función con un dispatch y esto que puede parecer un poco raro te permite hacer un dispatch de incrementa sync, ¿vale? Por ejemplo, eh, ¿dónde está? Vamos a hacer un dispatch de incrementa sync y hacer tantos dispatches como tú quieras desde dentro de la propia Action Creator. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es, en vez de hacer esto, vamos a devolver lo siguiente. Vamos a hacer un return dispatch. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Y ahí estamos devolviendo dispatch. Y ahora lo que vamos a hacer es un dispatch de esto y cuando acabe un dispatch de status ready, eh, pokemon Request completed, por ejemplo, ¿vale? Pokémon Request completed, vas a ponerle eh, data response.data, ¿vale? Entonces, aquí estamos lanzando una acción aquí y otra acción cuando termine. Vale, vamos por partes a ver si el ejemplo sigue funcionando o he hecho algo mal. Vale, parece que funciona bien. Le digo, carga un Pokémon y se lanza Pokémon Request y luego se lanza Pokémon Request complete, vale. Entonces, Pokémon Request ha puesto este estado de loading Pokémon a True, es decir, esta acción... Pokémon Request, bueno, Pokémon Request no hace falta que le pongamos status. Pokémon Request ha puesto el loading Pokémon a true. Y vamos a hacer otra acción que coja Pokémon Request completed y ponga loading Pokémon a false, ¿vale? Y ponga Pokémon es, ojo, es action.data, ¿vale? Esto sería... Action. action.data, Vale. Entonces, ya tenemos los dos estados. Aquí podemos poner que Pokémon al inicio es null. Y lo que podemos hacer es decirle, vale, pues en el componente Alberto le paso que el Pokémon sea state. ¿Cómo se llamaba? El... State. Pokemon, vale que al inicio, insisto, es null hasta que no se carga uno. Se pone pokémon es state.pokémon, ¿vale? Y decimos, oye, este div sale si existe pokémon. Si existe pokémon, imprime este div, que este div lo que va a tener es, bueno, imprime una imagen que tenga un src. bueno aquí pokémon. Si existe Pokémon que tenga un SRC que sea Pokémon y este objeto ya es el objeto que viene de la PokéAPI. De la PokéAPI viene. Si probáis la PokéAPI, ponéis pokeapi.co barra p2 barra Pokémon barra 25. Viene un, un montón de datos. Y aquí podéis buscar sprites from default, que es. De hecho, aquí lo podéis ver porque he puesto un console.log. Vamos por partes. Eh, aquí vamos por parte, vale, vamos a cerrar este tag aquí pues, si podemos, Pokémon eh, sprites esto es porque me lo sé de memoria, vale front, eh, di, front default, de hecho, esto no sé por qué lo estoy poniendo así, pudiendo poner un punto bueno, vale, esto nada, fíjate que carga un Pokémon, pum, y sale Pikachu vale Vamos por partes. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Víctor, ¿te ha quedado claro o tienes alguna pregunta? No, perfecto, perfecto. Vale. No, yo, claro, vale. Entonces, las acciones, los generadores de acciones son síncronos si solo usamos Redux. Pero si usamos Redux con un middleware, es decir, con un plugin, con una evolución que se llama Zang que podemos descargar aparte, nos permite que las acciones devuelvan una función y esta función recibe el parámetro dispatch por tanto hay una inversión de eh, control vale de manera que esta acción puede lanzar una acción que sea oye estoy esperando a un pokémon esto es una promesa que se está ejecutando y en el momento que se ejecute como tengo aquí dispatch puedo volver a hacer un dispatch desde aquí dentro de hecho si aquí hiciese por ejemplo eh, una promesa que fuese const timeout es igual a eh, new promise eh, resolve resolve eh, set timeout resolve eh, x vale timeout es un objeto que devuelve una promesa que se espera x tiempo vale y aquí digo eh, Haz un... Esto es asíncrono. Y haz aquí un await timeout dos, tres segundos. ¿Vale? Y cuando termines, await de esto y luego haces el dispatch. Entonces, lo que pasará ahora es que cuando le dé a carga un Pokémon, estará durante tres segundos esperando a cargar un Pokémon y luego se cargará. Básicamente, lo que estoy haciendo es una API que va lenta, ¿Vale? Carga un Pokémon regenerator runtime is not defined, vale bien, esto es porque he sido un poco tonto y no he puesto no he puesto las cosas para que funcione la sync await correctamente pero bueno, esto es muy fácil porque lo único que tenemos que poner es quitamos esto, vamos a quitar estos awaits y vamos a ponerle un eh, return eh, then res vamos a poner aquí un Return timeout de 3 segundos. Y aquí vamos a hacer un resolve. Timeout de 3 segundos. Then. Vale, lo estoy haciendo un poco feo, pero bueno. Anyway. Como no estaba preparado. Ahí está. Vale, vamos a ver si ahora Carga. Carga un Pokémon, 1, 2, 3, y ahí está el Pokémon, ¿vale? Sería como una API que va lenta. Donde aquí pone carga un Pokémon, deberíais de poner un spinner, eh, que, eh, bueno, un spinner que diese vueltas, donde en vez de poner loading, que ya, pues, ya he puesto loading, sí que habéis visto que cuando, cuando yo le vuelvo a dar a loading, claro, aquí en el estado... Cuando hago un Pokémon request, el estado solo toca la parte de Loading Pokémon. No toca el Pokémon. Por tanto, cada vez que hago un request, debería poner el Pokémon otra vez a null para cargar un Pokémon nuevo. ¿Vale? Ahí está. Carga un Pokémon, lo Adin Pokémon. Ahí está. Carga un Pokémon. Lo pone a null. Lo Adin Pokémon. Pum. Y aquí en el Store de Redux podéis ver todo el rato. Bueno, ahora no lo podéis ver porque he quitado. Esta parte que cuando, cuando lo suba eh, añadiré estas cositas, ¿vale? Pero bueno, a eso es lo que me refería con, con poner el estado otra vez a null ¿vale? Para, para borrar lo que habíais recuperado antes. Y así es como podéis hacer peticiones asíncronas a una API. Si os fijáis, al final, todo nuestro código asíncrono, todas nuestras peticiones a la API están centradas en la carpeta Redux. Es decir, el componente... No tiene nada de lógica asíncrona, no hay ningún use effect, eh, no hay ningún use effect que haga ninguna llamada a una API que cambie el estado de un componente. Al final, si empiezas a hacer eso, un use effect que un use effect en un componente que se carga y cambia el estado de un componente se vuelve todo una locura. Y aquí el código, fijaros lo cortito que queda, pum, una petición asíncrona a la API usando Redux. ¿Sí? Más o menos. Sí, Entonces, bien, te sigo. tenemos todo esto desacoplado bien víctor sí. bien vale venga más preguntas va si queréis puedo clarificar alguna de estas partes ¿eh? que quizás no ha quedado muy clara vale alguna más chicos si no nada ¿eh? no o sea ya estaríamos terminando para terminar este ejemplo, no pensaba terminarlo así, pero bueno, ya que hemos hecho esta parte de petición asíncrona, lo que podemos hacer es eh, una validación aquí, comprobar que if id es mayor que 0 y id es menor que 150 bueno si id es más pequeño que 0 o id es mayor que 150, lo que podemos hacer aquí es un eh, return, ¿vale? return false, ¿vale? por ejemplo, y hacemos un console.log. Solo eh, se pueden pedir Pokémon entre el 1 y el 150. Entonces, al, al intentar hacer un start request, si hay un componente que hace un start request del Pokémon menos 5, esto le va a dar un false. Entonces, no será el dispatch de nada. Entonces Podemos ver aquí que en la consola solo se pueden pedir Pokémon entre el 1 y el 150. Esto es básicamente por si tenéis un... Imaginaros que... Vamos a poner estos botones entre un div. ¿Vale? Y estos otros dentro de otro div. Y vamos a hacer aquí un input que sea eh, el número del Pokémon que quieras pedir, ¿vale? Eh, a ver, tenemos aquí un input, ¿sí? ¿Qué me he dejado? Ah, me he dejado cerrar el input. Ahí tenemos un input. Vamos a poner aquí un. Está el margin botón 20 para que quede un poco separado. Vale. Entonces aquí. Eh, Vamos a decir que eh, vamos a hacer que este input sea controlado y aquí sí que podemos usar un useState simplemente porque vamos a controlar solo el estado de esta visualización de este componente. ¿eh? Entonces vais a ver eh, useState. Aquí podemos hacer que este componente redevuelva todo esto de aquí. Y hacemos aquí un eh, const y eh, de Pokémon set y de Pokémon es igual a use state eh, que sea un el 25, vale, y eh, de Pokémon será el value de este input. sí Y, eh, y al hacer esta request, pues le pasamos y de Pokémon. Vale de momento. Eh, Use State 25, use State React. ¿Qué hemos hecho mal aquí? a refrescar. Ah, vale, obviamente. Eh, obviamente que. Albertos, línea 6. Use State 25. Set id de Pokémon. A ver si lo veis, ¿veis que estoy haciendo mal? Y de Pokémon. Y de Pokémon. Eh, vamos a ver si es el bundler que se ha ido la olla. y un run Use state. Ah, pues no, sé, no sé por qué no me lo está cargando. Set ID de Pokémon is values never read. Bueno, esto no es ningún error. expect line break after opening brace nada esto es del linter del eslint ¿vale? que tengo aquí unas cuantas reglas esto nada bueno también es del linter tanto sin problema y aquí quiero saber yo que he hecho mal para que no me renderice esto react use state is not a function a ver okay. No sé por qué no me coge el use State. Package, ¿Qué versión de React tengo? 16. A ver si es que esta versión de React no tiene el Use State. <risa> y lo estoy haciendo con una antigua. Eh, ya, eh, a... Vale, la última versión de React es la 17.01. Ahí está, vale, ya me ha actualizado las 17 de 1. Vamos a hacer un ya react-dom para actualizar también react-dom vale, y que ponga la misma para que no pete. Y así actualizamos algunas librerías, que no sé por qué esto está con la versión 16, lo debería hacer hace tiempo. Vale, eh, ya en Vale, y ahora no debería de fallar esto, debería de coger eh, use State. Perfecto. Vale, ahora ya está cogiendo useState y no me está cargando. Ah, bueno, porque he comentado esto, obviamente. Vale, ahí coge el 25. You provide a value, vale, falta el onchange, esto sin problema. Y vamos a decirle que on change, eh, esto es un input controlado. Esto supongo que ya lo conocéis. Set y de Pokémon, y aquí esto será Set y de Pokémon e.value, eh, ¿no? Sí, vale. Y aquí vamos a ponerle 25, eh, 10. De... Ah, igual es porque no he guardado ¿no? a refrescar esto vale, 25, eh, 10 vamos a poner aquí menos 5, esto seguramente porque habré cometido un error al hacer mal lo del change menos 5, cargo un Pokémon Pokémon undefined, vale esto es porque id Pokémon es ah, ojo ojo Pokémon request type no sé qué vale, este undefined es porque seguramente no habré puesto bien la acción y este id vale, esto está bien entonces este ¿por qué? porque es undefined si he puesto si existe id si id es menor que 0 o id es mayor que 150 vale y if not id eh, vamos a hacer lo mismo Return false, y vamos a hacer aquí un console.log, console you must pass a Pokémon ID. A ver, carga un Pokémon, ¿vale? Aquí no está... está cargando el Pokémon 25, ¿vale? Si pongo menos uno, carga un Pokémon, me dice you pasa a Pokémon ID... Si pongo el 150, bueno, el 150, carga un Pokémon, me dice Hemos pasta Pokémon ID, ¿vale? Porque el 150 también existe, por lo tanto aquí vamos a poner un menor o igual. 150, carga un Pokémon. Vale, he guardado, pero tengo que refrescar. 150, carga un Pokémon. Hola, no me haces caso. 150, carga un Pokémon. Y hemos pasado Pokémon ID. A ver. Si es mayor que 151. ¿no? A ver. Menor que 0 o mayor que 151. A ver. 150. Ojo, porque aquí. Carga un Pokémon por defecto. Sí que lo coge. Pero me parece que no estoy modificando bien el estado con este evento de. No estoy modificando bien el estado con Alberto. Esto era eh, E. Punto, ¿Os acordáis de aquí? E.target.value punto punto puede ser. Que sea e.target.value, punto punto 25, 150. Ahora sí. Bien, perfecto. Y si digo 3, Charizard que es del 9. Carga un Pokémon? Ahí está, bueno, no es charizar, pero más o menos, ¿vale? Eh, ahí tenéis un, un ejemplo eh, funcionando de un caso donde tocaríamos el estado directamente en el componente y luego desplegaríamos contra el estado global para que otros componentes puedan coger esa información. Este ejemplo sería muy ejemplo típico de un usuario en una aplicación de frontend, ¿vale? Vale, pues chicos, con esto... Poco más, vamos a preguntas, ronda de preguntas si tenéis alguna y si no, pues nada, me despido y os subo el código. ¿Qué tal? ¿Bien? Redux, difícil, fácil, ¿cómo lo habéis visto? No, genial, genial, súper útil. Súper útil. Eh, Mar, una pregunta: ¿Tu repo está en GitHub? Mi repo ahora mismo no está en GitHub, pero. Eh... Si entráis en. Core School de. A ver, vamos por partes. Eh, GitHub.com barra Core Lo voy a subir eh, al GitHub de Core School. Eh, nada, en cuanto en cuanto termine de, okay. de hacer el Zoom, ¿vale? Vale, vale. Más preguntas. Ah, eh, Buenas, ¿cómo estás, Mark? Anthony, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Este, una pregunta, eh, una, si pudieras explicar un poco lo del... El, eh, cuando tienes varios reducers ¿Sí? y hacer el, el combine reducer, esa parte. Vale, o sea, básicamente el combine reducer, no lo vamos a hacer aquí porque no hay más tiempo, pero os doy un insight muy, muy rápido. El combine reducer va de que, imagínate que tú al final tienes este reducer que está tratando tres casos de tres acciones. ¿Me explico? Entonces, estos tres casos de tres acciones solo tienen en cuenta una parte de la aplicación. Al final, como acabas teniendo tantas acciones, tienes un montón, lo que se hace es, en vez de eh, tener un store que es un, un único objeto, el store, en vez, de ser aquí, en vez de ser así, es de este tipo. Pokémon, es, el estado es así. Entonces, cada subsección de este estado lo gestiona un reducer diferente. ¿Vale? Entonces, hay un reducer principal que dependiendo de la parte que quieras modificar lo gestiona otro sub, un subreducer o otro subreducer. Básicamente, lo que haces es partir esta función en varias subfunciones más pequeñitas. ¿Por qué? Porque así puedes importar ese reducer en otra aplicación ¿vale? y reutilizarlo. Ok, pero es me, o sea, mi, mi duda es, ¿es mejor eh, tenerlo separado y, y ponerlo en el Store como un, eh, un ejemplo? ¿O el Reducer que colocar en el Store cada Reducer? O sea, básicamente, el, el combine Reducers lo que dice es, vale, cojo todas estas acciones Ajá. que van a modificar este estado, es como este mismo ejemplo que yo he hecho, pues en vez de ser el store global, es una parte de otro store más grande todavía. Claro, claro. No ¿vale? Entonces, lo, a, al hacer esto, puedes hacer una pequeña librería y exportarla para tus proyectos. Una pequeña librería que gestiona una API. ¿vale? Entonces, haces un reducer, haces unas cuantas acciones, y cuando tú importas ese, ese reducer y esas acciones, lo puedes instalar en otro estado que ya tengas. Okay. ¿Vale? como un aquí donde es aquí tiene en el value tiene el, el, el mini estado que gestiona ese reducer en concreto es como si yo dijese mira todo esto lo gestiona otro reducer en concreto ¿vale? okay, okay. en vez de en vez de este reducer que es el reducer principal es como dijese si el action type es uno de estos perfecto pero si es otro lo gestiono desde otra función vale y el Combine Reducer eh, te hace eso automáticamente. No tienes que preocuparte. Okay. Vale. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Vale. ¿Alguna más? De hecho, eh, podéis ver si ponéis Redux, Combine, Reducer, eh, directamente aquí te dice eh, eh, cómo se hace. Vale. Básicamente es en el estado general, esta. Estos valores del estado los gestiona un reducer y estos valores del estado los gestiona otro reducer, ¿vale? Entonces, aquí, si leéis un poco esto después de haber visto la charla, pues podréis ver que al final el ejemplo es igual que el mío. ¿eh? Simplemente tienes básicamente una carpeta de reducers con varios reducers de varias subacciones en concreto. Y así puedes como hacer crecer tu proyecto con el código más separado y más modularizado, digamos, ¿eh? Pero al final, lo, es más importante dominar las acciones asíncronas con Redux que ¿eh? es una función que devuelve una función con un dispatch. Esto es casi más importante, creo yo. Vale, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado la charla de Redux. Si tenéis alguna última pregunta, pues va. Hacemos un último turno rápido. Nada. Vale, antes de que os vayáis eh, próximo meetup ¿tenéis alguna idea o alguna sugerencia? Esta, la, el meetup de hoy el de, Red, el de Redux fue porque Fran Molleda, que está por ahí aplaudiendo gracias Fran, eh, lo propuso así que si tenéis alguna propuesta eh, podéis o bien decírmelo ahora mismo o bien eh, contactar a través de eh, el email o a través de Meetup o a través de los comentarios del Meetup, o sea, como queráis yo tengo una que es ver React Native una intro a React Native, no sé si os parece bien o no, pero eso sí. es lo que tenemos en el plan ahora mismo para principios de enero supongo que será antes del 10 de enero antes de... Sería, sería genial, genial también si esa de React Native eh, por lo menos... Eh, una pequeña charla de decidir qué navegador utilizar, ¿no? Entre React Navigator, React Native Navigator, o React, el de Wix, o, o, vale. o cuál de estos navegadores utilizar para React Native, ¿no? O sea, qué, qué router te refieres, no? ¿Qué router? Perdón, exacto. Vale, qué router. Vale. Uh -huh. ah, esa es buena, esa es buena. Eh, esa es buena y no la había pensado, pero vale, sí. O sea, sí que es verdad que iba a hacer la charla más intro, intro a React Native, pero pero vale, me gusta, sí. O sea, te lo Sí, Porque, para... porque para... por lo menos, o sea, lo que, lo que he visto mucho, este, este no es mi área, yo soy, yo soy DevOps, pero, pero me, gusta, me, me gusta esta parte de código. ¿no? Eh, pero lo que he visto, por lo menos en React Native, eh, he, da, he hecho un par de cosas y siempre, bueno, está la duda en que, hacia dónde utilizar ¿no? el, el router. Eh, sí. Está el de React Native Navigator normal. Eh, sí. Tuve la oportunidad de utilizar el de Wix, me parece genial, me parece mucho más fácil. Eh, he visto que existe otro que se llama Flux en Redux, eh, perdón, Flux Navigator creo que se llama entonces ahí hay, siempre hay una duda le he preguntado a varios desarrolladores y normalmente se va mucho por el Navigator que es como el que viene por defecto es, Sí, eh, es el que viene en, por ejemplo en Expo si montas un proyecto de Expo por defecto con el proyecto que viene me parece que viene el Navigator directamente puesto. correcto no estoy seguro, pero, pero diría que sí. Vale. Vale, pero venga, me lo apunto, sí, sí, 100%. Ese, esa tiene que vale. molar. Gracias. Vale, pues chicos, muchas gracias a todos por estar hoy aquí eh, en fiestas algunos, me imagino. En Core no hay vacaciones. <risa> Nunca. Así que nada, muchas gracias. Que tengáis un buen fin de año y buena entrada de 2021. Espero que sea mejor 2021 que 2020 porque ya peor, no puede ser. Vale, genial. Gracias. Muchas gracias a todos, vale. Abrazos. Gracias. gracias. Feliz año. Gracias. Adiós. Feliz año Adiós a todos. Hasta luego. <ríe>